un privilegio que esté aquí a mi lado una muy querida amiga de muchos años y quiero hacer o tener el honor de presentarla se trata de Evangelina Mendizábal García quien es licenciada en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala así como abogada y notaria Maestra en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Además también fue eh, eh, estudiante de nuestra querida Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, por supuesto, eh, esto en, en lo que se ha venido denominando la década perdida para nuestros eh, eh, estados nacionales pero que para las ciencias sociales fue la década de oro, en donde tuvimos aquí en nuestra Universidad Nacional el privilegio de contar con profesores, no solo como el querido maestro Rodolfo Stavenhagen, recientemente fallecido y quien fue verdaderamente un padre fundador de todos estos temas derechos indígenas, sino además de un abasto... Eh, eh, eh, eh, coordenadas de intelectuales orgánicos muy importantes, desde el doctor Agustín Cueva, eh, el doctor Sergio eh, Bagú, el doctor eh, Germani, etcétera, etcétera. Fruto de toda esa gran experiencia eh, latinoamericana de intelectuales muy ilustres, es justamente la doctora Evangelina Mendizábal, eh, fue eh, alumna de todos ellos y tuve ese enorme privilegio en un momento muy asiago de la historia de Guatemala, y en donde la doctora Evangelina Mendizábal tuvo un papel muy importante, eh, eh, ya conocerán ustedes su historia. Bueno, ella ha impartido diversos cursos y seminarios a nivel de licenciatura y posgrado, en varias universidades, particularmente en la licenciatura de Derecho, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, eh, y sobre migración en la frontera sur, sus temas han sido sobre identidad, pueblos indígenas, multiculturalidad y regiones indígenas en América Latina en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es decir, la ENA. Ha desempeñado. Diversos cargos en instituciones y organizaciones vinculadas con el tema de pueblos indígenas, ha sido coordinadora académica y docente del diplomado para fortalecer el liderazgo de mujeres indígenas en sus ocho emisiones, del 2009 al 2017. que. Eh, dicho sea de paso, es uno de los diplomados más exitosos que ha tenido el PUIC y que la doctora, además, desde el año 2004, es la coordinadora del Proyecto Docente México, Nación Multicultural y del Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y de la Interculturalidad de la UNAM. Como paisano de ella, yo le doy eh, las gracias, Maltio Xnang, Estamos muy agradecidos eh, por su presencia aquí en el centro, en los cuatro lados, en Coyoacán, donde late nuestro rostro, corazón. Bienvenidos sean ustedes, ya no están las autoridades, estamos nosotros, los del rostro, los del pueblo humilde, los más iguales. Estamos aquí presentes para iniciar también nuestro proceso, nuestro debate, nuestro conversatorio y eh, iniciamos con una voz femenina como debe ser siempre nuestra madre tierra, tiene que presentar, tiene que eh, brotar de las raíces aquí con nosotros. Y por eso es muy importante que esté el día de hoy eh, la doctora Evangelina Mendizábal y que seguramente les va a presentar un tema sumamente interesante, pero sobre todo crítico. Y en esa visión crítica del derecho de la crítica jurídica a la cual nosotros los hemos con, convocado el día de hoy es justamente nuestro caminar eh, sin más eh, le cedo la, el uso de la palabra eh, vamos a tener una mecánica de unos 20 minutos eh, y después un conversatorio para que sea más dialógico que eh, eh, del Magister Dixie pero aquí nos acompaña también un joven eh, que nos va a hacer eh, favor eh, también de eh, hacernos una presentación eh, eh, en conjunto con, con la maestra y eh, posteriormente vamos a hacer un, un, una, eh, un espacio para preguntas y respuestas y finalmente ya de la mano de Claudia Mendoza eh, vamos a hacer ya un conversatorio final con todos ustedes para que ustedes nos hagan eh, llegar su sentir las expectativas que ustedes tienen del curso y que nosotros les expliquemos la dinámica que nosotros les tenemos eh, propuesto aquí. Esto no es un seminario simplemente de semillero o, o seminario de conocimientos, sino sobre todo es un seminario-taller, no sólo para saber cuáles son los problemas y para determinar cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos, sino sobre todo un taller para saber cómo nos vamos a defender de este momento asiago neoliberal que está engullendo eh, literalmente a los pueblos indígenas en una vorágine terrible y en un eh, pensamiento abismal que tenemos que desmontar. Sin más, entonces, le cedo el uso de la palabra a la doctora Evangelina Mendizábal. Nos encontramos en un recinto situal. aquí se concentra mucho del trabajo de la UNAM, y vienen así como los muy importantes, las barras sagradas. Yo estuve aquí hace poco y escuché a Enrique Del Val, que es eh, coordinador y director de planeación de la UNAM. Creo que ha pasado por todos los cargos, secretario general, el tipo sabe mucho. Y me sorprendió porque al terminar su. él presentó, fue como un presentador del libro La Universidad hacia el siglo XXI. Y entonces, cuando él terminó, con todo lo que sabe de su sabiduría, de su como, simpatía, dijo, es que yo considero que la UNAM todavía se encuentra en el siglo XVI. Y me pareció, pues así como José, que es hermano de Enrique, pues le mueven a uno el tapete, ¿no? Yo dije, ¿cómo que del siglo XVI? Pues así es lo que José está planteando es como para el siglo XXI en toda su apoteosis en toda su dinámica porque si bien es cierto que esas zonas famosas restringidas y la ley esta que nos están imponiendo eh, es parte de lo que el neoliberalismo ha montado, no de ahora ¿sí? si hablamos de 500 años estamos hablando de una gran cantidad de eventos que se han dado y que en este momento se encuentran yo diría en un par de aguas. Yo siento que el comenzar de este semestre 2015, 2018, 12 es que la UNAM nos trae seis meses adelante de las fechas, o sea, ya desde ahí, ¿no? Ahí me dicen, ¿cómo que estás en el siglo XIX? Le digo, sí, está la UNAM. No, no sabemos por qué, pero llevamos seis eh, meses antes o después. O es una locura. Lo que está pasando, en 2018, en México. Tomando como referente la plática de Del Val, con el que tengo el honor de haber trabajado 35 años desde que llegué a México, ¿sí? y haber vivido en este mi pueblo, porque la gente que habla del pueblo de México, ¿qué es? Todos somos pueblo. O sea, yo me siento mexicana al grito de guerra y estoy segura que en el futuro que se viene habremos muchos cobijados por este enorme cálido fuerte y sufrido nosotros pueblo de México ¿no? entonces yo soy guatemex nacida en Guatemala y por amor me hice mexicana no como muchos que vienen y dicen Ay, hay que meterse en las cosas locales ¿no? no, a mí me encanta ser local me encanta que me conozcan y que dice, ahí dice la señora Eva tal cosa en donde vivo. Y, y en todas partes uno lo que tiene que hacer es participar, porque esa estructura neoliberal, me lo decía Genaro que vino a platicar conmigo aquí a, a donde estaba, lo local, sí, es lo que nos permite salir, Genaro, te contesto, de esa abstracción. ¿Dónde estás, Genaro? Allá. Es que eres de Tlawi, me encanta Tlawi, ¿eh? Entonces, todo lo que Belval plantea es producto de la reflexión que como programa universitario nosotros hemos hecho durante ya 16 años. Estamos en el proyecto México-Nación Multicultural en la Facultad de Derecho 32 semestres. Se dice fácil, ¿eh? Y hemos implementado una, es decir, esto es lo operativo, esto es lo real, yo diría lo que está dentro del durazno, ¿no? Esa pepita que da los árboles y las flores. Eso, ¿cómo le decimos? Lo último que dijiste es que dijiste muchas palabras exóticas. ¿Verdad? Sí, claro, pues, sí. <risa> bueno, el asunto es que miren, no es casual que estemos aquí, dos guatemex. No es casual y yo fui muy amiga del papá de este hombre gran amiga llegamos casi al mismo tiempo él hizo su doctorado en Derecho yo estudié Ciencias Sociales porque créanme que me di cuenta que era muy importante la educación interdisciplinaria que desde un solo mirar y una construcción epistemológica no se puede llegar a abarcar la realidad en su conjunto yo les puedo dar una clase solo con la jornada del día de hoy, ya que se trata de pluralismo jurídico y derechos humanos. Ahí tienen ustedes una, una, una leyenda ya de lo más concreta de los resultados de todo lo que nosotros hemos discutido sobre el pluralismo jurídico. 32 años en la Facultad de Derecho nos han permitido llegar a 4.700 consultas. Yo soy experta en hacer proyectos y que me los financie. ¿Sí? y entonces esas 4.700 consultas ya son resultado de un proyecto piloto que se implementó en la UNAM cuando entró el doctor de la fuente, que nos llamó a Valle y a mí, y nos dijo, quiero trabajar con pueblos indígenas. Y entonces nosotros, bueno, yo que soy un poco como la que hace posibles todos los sueños de los que hablan ahí en las mesas platicando, yo los pongo en marcha, ¿no? Los pienso, los diseño... Proyecto docente es el resultado de la urgencia que había en la universidad, después de la huelga, que aquello estaba más desamparado de lo que se puedan imaginar. ¿eh? O sea, un año desmovilizados. De ahí tomamos acuerdos los académicos y dijimos nunca más una huelga porque los resultados fueron tremendos, tremendo, Bueno, esos seis meses adelantados, quién sabe por qué, hicieron las autoridades, los administrativos, que son los magos de los dineros, ¿no? Entonces el proyecto docente surge en ese contexto. Hablar de contextualizar es sumamente importante. Yo vengo de un pueblo heroico, Maya, que en lugar de llamarse Guatemala, se debería de llamar Guatemala pero se llama Guatemala, yo no sé por qué es una, es una maldición, carajo entonces yo vi desde niña todos estos colores, me acuerdo cuando llevaba a mis papás de la mano y yo decía, qué bonito el lugar donde nací y hasta la fecha lo llevo pegado a mi cuerpo, como dirían ahora las chicas new age como ropa de poder o sea que yo nací empoderada, de colores de amores de sabores, de musicalidades pero más que nada de tierra porque yo soy signo de tierra ya sé que aquí hablan unos que digan que los astros no existen pero solo miren la luna, yo vi la luna de la jornada de ayer esa luna roja, manacá. que no me digan que no existen los astros y que nos determinan, ¿no? o sea, y que les da frío la luna roja y que, y, que, y que apareció Marco Antonio y nos vamos a echar un aplauso porque ganamos eso un aplauso por el alumno de la UNAM que apareció eso, eso es lo que nos hace universitarios la UNAM se pronunció los padres hicieron en un día lo que no habían hecho en toda su vida tocaron puertas hablaron con autoridades esas autoridades corruptas que tenemos ¿sí? y miren la prepa 8 de la UNAM separó, separaron los muchachos porque él ahí estudiaba y empezó a moverse en una red que a mí me tiene el alma muy contenta porque no estamos sentados, ¿sí? no estamos detenidos. Los pueblos, como dijo del bar, se están moviendo. Los pueblos indígenas, Marichuy andan en campaña y están súper asustados porque, pues, están asustados como diría Giordano Bruno cuando lo iban a quemar vivo los inquisidores tenéis más miedo vosotros decían ¿No? lo quemaron de todas maneras ¿verdad? porque la inquisición ya no libre que vuelva a caer encima pero ahí están ahí están siguen siendo grandes terratenientes. o sea, esto de los derechos humanos general, es mucho más concreto y más accesible por ejemplo en Tlawi. Hay cursos de derechos humanos de los NIGE hace años y están en todo. Servicios del pueblo NIGE es una gran, pero gran actividad no gubernamental. Entonces, nosotros como universitarios estamos impulsando a partir de las infecciones que hizo del barrio, el tema de la diversidad. Ahí en el, en, el, en el Power que les preparamos para que ustedes tengan acceso a él como inicio de este seminario, las leyes esta ley de la UNESCO en donde se habla de la diversidad, ¿por qué es tan importante hablar de la diversidad? Aquí ya vemos una cantidad de diversos, no como una de mi compañera de la maestría que el primer día que nos fuimos echando tequilas a Sambo de San Ángel, porque ahí se hacían todas las reuniones conspirativas, ¿eh? Sambo de San Ángel, igual te encontrabas a uno del Partido Comunista de Guatemala que del de Salvador, a otro socialdemócrata, o sea, de todo, se... a mí me encantaba. Y ese es ambos, me encantaba. Nos tomamos los dos tequilas y yo le digo a mi amiga, ¡ay, que en México me encanta! Y que yo quiero conocer todos los pueblos indígenas. Y me dice, ¡ay, yo como tengo descendencia francesa, tenía un apellido Gaché! Y le digo, ¡pero si tienes una cara totonaca! Hermosísima, ¿no? Y de veras, era una mujer guatísima de pelo, ¿verdad? Pero ella tenía descendencia francesa de y yo dije, ah, Y para despedirse me dijo, bye. yo dije, esto no me está gustando. Y empecé a ver los rótulos que no son hace 40 años. Les estoy haciendo un recuerdo de hace 40 años. Ahora todos los anuncios se están en inglés. Entonces, esa diversidad, esa matriz cultural de la que nosotros venimos, está siendo borrada. Hay unos, unos, unos llamados angustiosos para que no se pierdan las lenguas, pero también del a mí me ha enseñado muchas cosas. Dice que pueblo, que pierde su lengua, es porque no perdió por ella. Bueno, yo la verdad es que creo que ahorita el asunto de las lenguas, nosotros lo estamos tratando de recuperar con el diccionario náhuatl, que es nuestra última publicación ya hecha otra edición, que yo les recomiendo que se hagan de un libro en donde hay muchas palabras en náhuatl, que es la manera como se intercultura realmente. Yo le pregunté a Natalia Hernández que es um, premio en de literatura indígena, un agua acá ¿no? De esos náhuatl importantes, de un león por ti, en el agua clásico. Porque eso de, eso de la Torre de Baviera, mis amores, es impresionante. Yo le digo, Natalia, ¿cómo se dice agarra la onda? Y me dijo, el verbo shikisquit. Es el verbo agarrar. ¿no? La onda no tiene traducción en náhuatl. Entonces yo les digo a todos, chiquistli la onda. Agarremos la onda. Porque se trata de aprender a hablar en náhuatl. Mi asistente principal, ahí en el, en el programa de la diversidad, es Karina. Karina, ponte de pie, y saludas aquí a todos, por favor. Karina está estudiando náhuatl. Un día que yo estaba presidido, le tenía mucho trabajo, entonces nosotros siempre tenemos mucho trabajo. La nos explota, chicos. Eh, no, no, no. Bueno, entonces, que el informe no sé qué, que el informe no sé cuánto, todos los directores. Esa es la diversidad. No es una palabra que dice el UNESCO, que significa que hay muchas culturas. La diversidad es que, Emilio y yo estamos aquí hoy, en el siglo XXI, agradecidos con la UNAM y felices de venir de tierras mayas ¿no? tu abuelo era absolutamente maya entonces tú me mueves el piso a mí yo te lo muevo a ti también ¿por qué? porque pienso como mujer como decía él que la feminidad ¿verdad? eso de es la feminidad no se lo discuto porque las feministas nos comen no hay que ser femeninas hay que estar empoderadas ¿no? esa es la diversidad que estamos viviendo ahora Abren un periódico ustedes y se quedan en serio adornados. Corrió León la con nadie, así que van a decir que estoy haciendo de publicidad. No, es el mejor. Es el mejor, trae información concentrada, tiene muy buenos corresponsales. Blanche Petrich, la Blanche Petrich, ha sido corresponsal de guerra en toda Centroamérica en tiempos de guerra. Porque esa es una cosa. Tenemos que tomar conciencia que esta diversidad de actuar. De nosotros, y de nosotros, es un, es un análisis dialéctico, ¿sí? Los otros, los malos, los oligarcas, estos de la ley de seguridad, y bueno, yo escuché que la doctora Sánchez Cordero va a ser la mera jefa de la fiscalía, y esa doctora es interesante, es una mujer que ha pasado por, de morena, no estoy tampoco anunciando a morena, pero oí ayer era la doctora, es un discurso, un discurso que para nada, era femenino ¿eh? era un discurso molotov, así como, como molotov, porque es, me gusta molotov a mí. sí, me gusta porque esa música escucharon la generación de mi hijo, por ejemplo, los millennials la juventud no está dormida, chicos los que no se acercan a la juventud es los que piensan bueno, vamos a seguir cambiando esto, señor, pueblos y lenguas para que los compañeros vayan viendo ¿verdad? entre esto que les doy para que satisfagan ese afán que tienen todos los universitarios de tener escrito todo el PowerPoint y su USB Miren, lo que más funciona es, ¿qué es esto? El coco, le dicen en Guatemala. A este no le funciona el coco. Ya está por demás. Pedirle, no le funciona, no piensa. Pero aquí sí estamos los que pensamos. Entonces, para generar esos niveles de conciencia, hay que ustedes todo. Yo podría pensar que es un medio manual de procedimientos de cómo un programa universitario, de estudio de la diversidad, sí, proyecto docente. ¿Por qué? Porque no solo se trata de que los pueblos indígenas se sepan a sí mismos, se trata de que los universitarios como comunidad sepamos quiénes son los pueblos indígenas e interculturemos con ellos. No es eso de mi rollo de chiquisqui la onda, no crean que es así, que quiero que subliminalmente les quede una palabra náhuatl. México tiene una diversidad de culturas, ¿sí? y lo intercultural es el gran reto, porque está de moda. Ahora todo el mundo sabe que todo el mundo es intercultural. Fútbol intercultural, básquetbol intercultural, barrio intercultural, sí, pero no una interculturalidad igualitaria. ¿sí? Es, ese es el problema. Con del Valle, de que llegaron los españoles éramos interculturales. Y la Malinche, imagínense, la, la amante de Cortés, que la señora hablaba casi todas las lenguas indígenas. Y le abrió las puertas de los pueblos. A todos los que la Malinche le sería? Pues sí, era una princesa. Y hablaba las lenguas, o sea, las que saben lenguas tienen más poder. Por supuesto que nosotras, que estudiamos en colegios ahí, que medio nos decían one, two, three, o, ventana, window, puerta, portador, de del techo, sí. Nosotras no hablamos seis idiomas, como tengo yo aquí una de mi asistente que acaba de entrar, que pues, sabe un montón de idiomas. No perfecto, pero el acceso a los idiomas te lo da la clase social. ¿Sí? Sí. Desgraciadamente todo pasa por el concepto de clase social. Y los que saben hablar inglés, pues también. ¡Dichosos! Yo aprendí one, two, three. Y ahorita yo quisiera aprender unas tres lenguas indígenas, cosas que creo que ya no me va a dar tiempo. Entonces, tienen ahí ustedes un manual, algunas nociones de diversidad cultural, ¿no? Porque hay una gran variedad de códigos sociales que operan en el intento de las sociedades y entre estas. Ahí entre estas, el proyecto docente... Imagínense, si en la Facultad de Derecho tenemos ya más de 32 semestres y hemos hecho consultas, hemos aprovechado la experiencia para qué ver qué piensan los estudiantes de Derecho, porque se que tenga la... México nació multicultural, ¿no? Porque a los estudiantes nadie los toma en cuenta. La verdad es que tanta reunión, tanta reunión, pero así como tomar en cuenta qué les interesa a los estudiantes para transformar porque lo que tenemos que hacer los abogados sinceramente se los digo es construir los andamios en el siglo XXI para esto que de mal mencioné tanto ¿Sí? ¿cómo nos han impuesto ya leyes terribles? entonces después de las nociones conjunto de radios, no, espirituales humanos, los derechos humanos ¿sí? es una de las corrientes modernas Díganme ustedes si hay derechos humanos. Yo en la mañana, pensando en qué les iba a decir, digo, yo no quiero que me oigan y que digan esta maestra, solo no quiero recitar, ¿no? Fiscalía de Chihuahua no ratifica denuncias de extorsión. Editorial, Niños sin abogado en Estados Unidos atropella a principios jurídicos. ¿Qué tal los derechos humanos? ¿Están regresando a los niños deportados? hasta de cinco años y no saben a quién se los van a entregar díganme ustedes si vamos a seguir hablando de esos derechos humanos que, que pues, se pueden saber de memoria pero lo más importante es la aplicación en la práctica ¿cómo logramos que se respeten los derechos humanos? ¿cómo construimos la ciudadanía? sin dejar de tomar en cuenta la cuestión de la diversidad por lo cual es de avanzada este Seminario mini malista eh, interesante en donde sí nos vamos a poder comunicar. Este es el título: algunos antecedentes socioantropológicos y jurídicos de nosotros como programa. Entonces yo abogada, porque es mi ser abogada lo que a mí me ha permitido diseñar proyectos. Porque yo diseño un proyecto y simultáneamente hago un manual de procedimientos. Ya ven ustedes que estudian derecho penal pero también manual de procedimientos penales. ¿Cuál es el problema? Que se inhaló del bar? es que no hay manuales para hacer nada. Hay muchas leyes, demasiadas leyes para mi gusto. Ya ven que los gringos tienen las enmiendas y con una hoja nos tienen atascados a todo el universo. ¿Sí? Y todo el mundo apela a la tal enmienda. ¿Qué es un padrito? Aquí la Constitución Mexicana divina con la que yo aprendí porque todos los centroamericanos que estudiamos derecho estudiamos García Maynes Sí, para que vean lo importante que es México, porque también es muy fácil, ay, tenemos cruzado. No, México es una vanguardia. Y esa vanguardia no lo van, no la van a quitar, porque aquí estamos nosotros. Y nosotros somos muchísimos. Les digo que nosotros tenemos consultas. ¿Cuántas consultas César? César, el el encargado de las CEMSIS, ¿dónde está? ¿Cuántas consultas por todas tenemos, César? En derecho, por todas. Bueno, esa consultita que nos echamos con estudiantes contantes y sonantes que firmaron y dijeron: Estamos estudiando a los pueblos indígenas, porque nos gustan, porque nos interesan, pero no sabemos mucho de ellos. ¿Sí? Y se echaron el semestre. Y condimentó derecho muchísimo porque los abogados tenemos. Yo siento que los pies puestos en la tierra. También estudio antropología. Y la antropología lo hace a uno como volar mucho, mucho. Si yo no fuera solo antropóloga, quién sabe. Pero a mí, el ser abogada me ha abierto las puertas del universo. En serio. Porque cuando te das la historia del derecho y ves cómo era antes el derecho. O sea. Si se moría el marido, uno pasaba a ser propiedad del hermano, del marido. Ha cambiado, afortunadamente, ¿eh? Pero imagínense, así eran las leyes. Y cuando yo le pregunté al maestro Doctor González de la Riva, un chaparén, pero malísimo, tremendo, así me dijo, es... Él estaba hablando del adulterio que comete la mujer, casada y haciendo un varón en su casa, un montón no? de esos rollos de las leyes y los códigos. Entonces yo subí la mano el primer día de derecho penal y le digo, doctor, disculpe, solo las mujeres cometemos adulterio. Porque no decía el hombre y la mujer, decía, comete adulterio la mujer casada. Entonces el hombre casado desde ya tenía lugar a hacer lo que se le diera la gana, como lo sigue teniendo o sea, yo el día que vea las leyes cambiadas, pero no cambiada la relación social de la diversidad entre hombres y mujeres ¿Sí? entonces estamos hablando mucho lo importante de la diversidad es reconocerla, por ejemplo los pueblos indígenas nos están dando un ejemplo enorme de que a pesar de que mataron a la compañera llamé, llamé por hacer este nombre. La compañera de Cherán, ecologista, Guadalupe, de Campos. Guadalupe de Campos. Eso fue esta semana. ¿Por qué están matando a los defensores de derechos humanos, a los periodistas? Porque no se respetan los derechos, ni los humanos, ni los no humanos. Y, y las declaraciones generalmente son vinculantes o no vinculantes. Pero las declaraciones, todas que conozco en relación a pueblos indígenas, no son obligatorias. Entonces tenemos un trabajo muy grande que hacer. Yo les dejo a ustedes aquí, pasé lo primero, lo segundo, lo tercero, que los compañeros vean todo lo que podría haber sido si se desarrollan todos los temas, pero en 20 minutos es muy difícil. Yo quiero que ustedes se queden con la idea de que la UNAM ha trazado ya sus líneas hacia el horizonte del bienestar y además cumpliendo sus principales postulados. ¿Sí? Nosotros somos los encargados de generar conciencia de los grandes problemas nacionales y los que están padeciendo más la violación de los derechos humanos en este momento son los pueblos indígenas. Hay una conflagración de, de, de, de, de las oligarquías, pero no solo en México, en América Latina hay toda una cuestión para hacernos creer que quién es el peligro para México por ejemplo y hay señoras que me dicen hay una comunidad donde yo digo es que es un peligro para México y yo digo, ay, ¿para qué? El libro de testimonios de Javier Valdés ¿Sí? hizo una serie, se ganó premios y todo, y pensamos que era intocable, pero lo mataron. Él y Miroslava son dos ausentes presentes, porque dejaron libros. Entrevistó a varios de los familiares de desaparecidos. No estudió Derecho, ni Medicina, ni ni mecatrónica, ni ingeniería civil o la otra. Pero en este momento, para que ustedes nos ubiquen como programa universitario, venimos a reforzar un espacio que la UNAM, creo que solo el papá de Emilio tenía a su cargo las jornadas de las casiadas famosas, que fue un innovador. Y, y, y sigue. Y este seminario también forma parte de nuestro proyecto como programa. Porque nosotros, por ejemplo, somos, ¿qué es lo que dicen que somos? El buque insignia del programa. El proyecto docente, que ya les mencioné la cifra. Ahorita llegamos a 27 mil estudiantes de la universidad que han tomado el curso. ¿De qué se trata? pues De los derechos. De los derechos. El programa está dividido en qué son los pueblos y comunidades, en donde es transversal el concepto de diversidad ¿sí? hacia la construcción de estrategias interculturales porque mucha gente ahora lo hace de moda y no, la interculturalidad igualitaria se construye sabiendo que está pasando el día de hoy ¿Sí? que no sé si vamos a sobrevivir estas heladas porque están diversos, están diversos pero nosotros no tenemos abrigos para el frío Oye, ahí te, porque tenemos que andar como con cuatro trapos porque no, no estamos preparados ¿no? los nórdicos se meten al, al, al sauna y luego no salen del sauna y se meten al mar helado nosotros aquí apenas salimos a la calle y ya está la contaminación entonces nuestra, nuestra condición física no está buena hay mucha influencia cuídense mucho es decir, este curso tiene que servir para interactuar para identificarnos en los temas muy importantes tenemos nosotros muchos antecedentes cuando nos llamaron, venía la huelga había arrasado con todo hemos crecido quizás yo soy la mirada optimista porque eh, yo me siento muy pero muy orgullosa de que hemos llegado a 27 mil estudiantes que han tomado el curso en 14 facultades y el curso es la temática que ustedes están abordando aquí una de las de los ramales de, la, de, de las digamos ramas de la ceiba ¿no? pluralismo jurídico pero hay mujeres indígenas, derechos indígenas eh, los pueblos indígenas y el, el, el medio ambiente ya metimos el tema del buen vivir porque el buen vivir es clave buen vivir o desarrollo no quiero decirles las horas que discutimos para que yo pudiera meter ese curso en el centro temático porque voy a vivir o lo desarrollo los mexicanos de repente vamos a hablar de Bolivia pues les digo porque esta constitución cita de Bolivia, de la cual todos la tienen que leer es la primera constitución que habla de y los estados nacionales o sea, va mucho más adelante y está hecha por quichuas ¿no? Y por supuesto que con un pueblo que hasta la fecha está en el mapa estratégico de posibles invasiones. ¿sí? El tema de la ley está en la mira del neoliberalismo. Y, y, y para que, ya, ya de ese tema no quiero ni hablar porque francamente no hay derecho. No hay derecho para lo que está pasando. Nosotros en México éramos como punta de lanza. Y miren, entonces hay gente posición estamos ahora, geopolíticamente venían a tomar cursos a México eh, dirigentes indígenas, dirigentes académicos, pueblo ¿no? y ahora nos están borrando de todos los listados eso es lo que un seminario como este puede lograr, que estemos pensando hoy al día con todo lo teórico, metodológico que hay. La, la, tenemos algo de lo de Bolivia que, que se puede leer desde el pago yo sí quiero compartirles la constitución política del estado plurinacional de Bolivia que me lo regaló Leonida Zurita que es la líder de las Bartolinas Islas que son indígenas, campesinas mineras, esposas de mineros el pueblo de Bolivia es un pueblo increíble y yeah. ella es una de las líderes que viene a dar el diplomado de mujeres indígenas que es una maravilla también ella, me ha costado que pase porque trajo una bolsa llena de hojas de coca para repartir a la hora del seminario y por supuesto que cuando le dieron las hojas, pues ya sabrán ¿verdad? tuvo que ir al embajador de Bolivia por ella, pero la dejaron pasar porque ella con sombrero pero dicen que defendió porque era su